Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy día les voy a enseñar cómo hacer una melodía de forma muy fácil cómo componer una melodía prácticamente sin saber teoría musical porque es muy fácil, es tan sencillo que no se necesita saber teoría musical a pesar de que nosotros de todas formas vamos a utilizar un par de conceptos teóricos en esencia lo que vamos a trabajar es la escala de Do Mayor lo más importante es que ustedes sean capaces de ejecutar la escala de do mayor en su instrumento, sea cual sea, mientras puedan tocar una melodía, una guitarra, un violín, un saxofón, un piano, un ukelele, el instrumento, su voz, el instrumento que ustedes quieran que sean capaces de ejecutarlo. Yo se los voy a mostrar en el piano porque es el instrumento donde se puede entender más fácilmente de forma gráfica y de forma teórica. Y eso... Si es que no saben cómo ejecutar la escala de Do mayor en su instrumento, busquen en YouTube. Van a encontrar seguramente algo. Busquen cómo tocar escala de Do mayor. Inserta tu instrumento aquí y seguramente vaya a encontrar eh, algún profesor, alguien que sepa tocar la escala en tu instrumento y que te la va a enseñar en un video corto, seguramente. Así que vamos a ir al piano que lo tengo acá al lado y como doy vuelta esto. Voy a grabar otra toma. Ok, ya estamos en el piano y como les dije, lo primero que vamos a hacer es ejecutar la escala de Do mayor. Tenemos que tenerla muy interiorizada, y con esta escala es lo más, más más sencillo porque es la escala que tenemos más interiorizada culturalmente. La han escuchado un millón de veces, es que tuvieron música en el colegio, seguramente la ejecutaron en algún instrumento. Así que es muy muy muy muy muy fácil acostumbrarse a ella, entonarla fácilmente y todo. Yo no soy pianista, así que me van a disculpar. Todo lo que haga mal en términos de dedaje. Todo esto es simplemente para que puedan entender. ¿Sí? Ok. Como les dije, desde el piano es mucho más fácil entender gráficamente lo que ocurre eh, con las notas. En este caso, la escala de Do mayor. Para tocar la escala de Do mayor en el piano, se van a ubicar aquí, en esta nota, que es la nota Do. Van a recordar... Do, Re, Mi, que estas tres notas blancas son Do, Re, Mi. Y recordando eso, estas tres teclas blancas que están encerrando estas dos teclas negras, recordando eso, van a entender todo el resto de la estructura del piano. La escala de Do mayor se toca únicamente con las teclas blancas del piano. Entonces vamos a tocar desde aquí, Do, Re, Mi, ¿sí? Memoricen eso, memoricenlo, memoricenlo, memoricenlo. Y en tu instrumento vas a ejecutar esto. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? eso es la escala de do mayor. Desde este do hasta este do. ¿Ven que acá se vuelve a repetir? Do, re, mi. Encerrando estas dos teclas negras. Memoricen esta estructura. ¿Sí? Estas tres teclas blancas encerrando estas dos teclas negras. Do, re, mi. Y estas... Cuatro otras teclas son Fa, Sol, La, Si, encerrando estas tres teclas negras. Y estas 12 notas que parten desde acá hasta este Si son todas las notas con las que trabajamos en este lado del mundo. Y así como tenemos de Do a Do acá, tenemos de Do a Do acá y tenemos de Do a Do acá. Y así como tenemos de Do a Do acá, tenemos de Do a Do acá y tenemos de Do a Do acá. Entonces para empezar, en tu instrumento vas a ser capaz de tocar la escala de Do mayor hacia arriba y hacia abajo, ascendente, descendente. Aprende eso. Una vez que ya conoces la estructura, ya sabes qué tienes que digitar en tu instrumento para tocar, o ya eres capaz de cantarlo de forma afinada, de tocarlo en la guitarra, de tocarlo en el instrumento que tú manejes, es importante que puedas tocarlo bien. Una cosa es saber dónde tienes que presionar, y otra cosa muy distinta es que puedas hacer música con ello. Entonces, para tocar una melodía lo que vamos a hacer es ser capaz de tocar música, musicalmente esta escala. Y para eso tenemos que tener seguridad, confianza. Y para tener seguridad y confianza tenemos que hacerlo lento. Tan lento que nos salga bien y nos sintamos seguros y cómodos con el instrumento. Entonces voy a tocar lento y voy a tomar confianza con el piano, que no es mi instrumento, así que ustedes van a poder apreciar muy fácilmente cómo voy tomando confianza con la poca velocidad con la que voy a trabajar. Y una vez que te sientas seguro tocando a la velocidad que te acomode y seas capaz de subir y bajar, vas a atrever a bajar más, donde tú quieras. Comencemos a jugar. llega hasta donde tú quieras lo importante es que recuerdas de dónde vienes y sabes qué notas estás tocando como pueden ver, estoy subiendo y bajando de forma gradual. Y soy capaz de bajar y subir. Puedo repetir. Y una vez que ya tengo confianza, voy a encontrar un punto de reposo. Tienes que escuchar muy bien. Y tú mismo o misma... Vas a identificar en qué nota te puedes detener, en qué momento te puedes detener. Vas a tocar con distintos ritmos. Rápido. Lento. Y yo decido cuál es el reposo. La gracia de una melodía es que comienza y termina. Entonces yo voy a decidir mi punto de inicio... Es mucho más fácil comenzar de Do, porque ya la conocemos, pero si partimos de otra nota está bien. Y yo decido el fin. Decides el principio y decides el fin. No tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas, no te detengas. La gracia de una melodía, de crear una melodía, la gracia de componer es la creatividad, es que surja algo nuevo Y ese algo nuevo surge del juego Atrévete a jugar Y una vez que ya dominas la gradualidad de ir Subiendo y bajando te vas a atrever a saltar. O sea, en vez de ir gradual, te vas a atrever a... Ahí toqué varias melodías continuas y cada una tenía su principio y su final. ¿Sí? Me dejé fluir, dejé... Que el juego a través de las notas me fuera guiando. Si sentía que subía mucho, sentía la necesidad de bajar de golpe. Si sentía que bajaba de golpe... Pssst. Intentaba subir un poco más gradual Y eso, buscaba el equilibrio Que me permitiera llegar desde Mi punto de partida hacia un final Que me deje Satisfecho Fijan, no estoy utilizando ningún, ningún, ningún concepto teórico más allá que saber que estoy ocupando la escala de Do mayor y saber y dónde se ubica cada nota. Saber dónde está el Do, dónde está el Re, dónde está el Mi y así. A partir de eso ya son capaces de crear una melodía. El resto es jugar, es experimentar, es improvisar, es buscar las sonoridades que a ti te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir seguro con tu instrumento. No es nada nada más que eso. Más adelante voy a explicar en otros videos eh, el concepto de tonalidad. Porque como les dije en este momento estamos únicamente ocupando teclas blancas. Que son las teclas que utilizamos para jugar y tocar en la tonalidad de Do mayor. Pero también podemos utilizar las notas negras para trabajar en otras tonalidades o incluso para trabajar fuera de la tonalidad. Y eso lo vamos a trabajar más adelante. Vamos a comenzar con esto y más adelante les voy a ir... Eh, agregando otros contenidos que les puedan servir por ejemplo a partir de una melodía que surja acá podemos armonizarla y todo el cuento como les dije al trabajar en la escala de do mayor estamos un poco cargados culturalmente por la sonoridad de de eso entonces sentimos muy muy fácilmente nuestro reposo aquí en el do sin embargo nosotros podemos entre comillas forzar que el reposo ocurra en otras de las notas, en Fa, en Re, en Mi, en cualquiera de las notas, en La. ¿Y cómo se hace eso? Se hace que mientras tocamos, nosotros estamos intencionalmente intentando que esa nota sea el eje. Entonces, cualquier, me cualquier melodía que toquemos, vamos a intentar que gire en torno a esas notas. Les voy a mostrar unos ejemplos. Voy a tocar melodías que giren en torno a Re. Como ya estoy acostumbrado a subir y bajar y saltar, me voy a tomar las licencias de jugar con todo lo posible, pero intentando que Re sea mi nota principal, solamente tocando notas blancas. Entonces, esa va a ser mi eje. Como ya estamos acostumbrados a que Do sea el reposo, ya se siente, ¿no? Toqué Re y naturalmente la gravedad me llevó a Do y esto se siente como un reposo. Vamos a cambiar esa sonoridad con este ejercicio, intentando que Re sea el eje. Lo forcé Lo reitero, repito la nota me mantengo más tiempo en ella cuando llego a Do la utilizo para regresar a Re y le doy la importancia Lo vamos a hacer con otra nota. Vamos a intentar girar en torno a La. Que en este contexto, La se considera la escala de La menor. Con las teclas blancas, dentro de un contexto tonal, podemos tocar las escalas de Do mayor... y la escala de La menor. Y cuando giro en torno al resto de las notas, también reciben un nombre que las pueden encontrar como modos griegos. Se las voy a dejar anotadas acá, pero es únicamente para que sepan que eso tiene nombre. Ok, voy a girar en torno a la. ¿Ven cómo intento siempre regresar a la misma nota para que, para que esa sea mi eje? Bueno, lo pueden hacer con cualquiera de las otras notas. Eso es en esencia lo que les quería enseñar. Y voy a colocar mi cara. Ok, eso es el ejercicio que les quería enseñar para comenzar a crear melodías. Es muy, muy, muy sencillo crear una melodía. No utilicé prácticamente ningún concepto teórico más que saber lo que es la escala de do mayor. Practíquenla en su instrumento, domínenlo. Dominen la escala ascendente, descendente. Intenten ir más allá y seguir tocando la escala no solo en una octava, sino en las octavas superiores y las octavas inferiores. Suban, bajen, salten, jueguen. Ah, les voy a mostrar un último ejercicio. <risa> eh, si es que les cuesta un poco colocarle musicalidad a la escala, les recomiendo mucho trabajar con backing tracks. Pueden buscar backing tracks en la tonalidad de DO mayor, o en la tonalidad de LA menor o en cualquiera de los modos y por cualquier estilo que se les ocurra en YouTube está plagado, plagado, plagado así que busquen nomás y pueden tocar esto sobre esas backing tracks y les voy a mostrar un ejemplo busqué esta Acoustic Rock Guitar Backing Track en DO mayor o sea, C mayor le vamos a dar un like como el like que le van a dar a mi video y se van a suscribir también y voy a improvisar en el piano Primero gradualmente, primero con escalas y luego voy a tomar confianza Ustedes ya con la música pueden comenzar a colocarle carácter, colocarle su propia personalidad Y eso es lo más, más, más importante a mi parecer Así que vamos, como ya sabemos que está en do mayor, vamos a partir en do Vamos Ya que le demos confianza, vamos a saltar. Vieron que me equivoqué y no me detuve. Eso es importante. importante no es la velocidad, es que ustedes sientan la música y hagan algo que suene ad hoc a ella. Bueno, eso es el ejercicio en esencia. Practiquenlo. Y... Y eso. Espero que les haya servido, espero que les sirva mucho mucho este video para que puedan comenzar a crear sus propias melodías, para que puedan practicar también las escalas para la creación melódica en cualquier contexto, que estudien también con backing tracks porque los ayuda mucho a adquirir musicalidad y carácter mientras están tocando, y eso, voy a estar subiendo más material de este tipo que espero que les sirva para que puedan crear sus propias canciones, su propia música, así que denme un like, suscríbanse, dejen un comentario, mándenle este video a todo el mundo que le pueda servir, y recuerden que estoy ofreciendo clases eh de forma online en video, para hacer todos sus seguimientos de composiciones y enseñarles todo lo que sé para que puedan crear su propia música. Recuerden escuchar mi single Inocencia, se los voy a dejar acá al final. Pueden escucharlo en Spotify, en Apple Music, acá en YouTube, en todos lados. Les mando un abrazo súper grande y no dejen de crear música jamás en la vida porque es lo más bello, es lo más hermoso del universo. Los quiero mucho. Adiós.